Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, en el vídeo de hoy quiero que hablemos de Galaction, una red de tráfico para CPA. Atentos porque también es una alternativa a AdSense, porque como casi todas las redes de tráfico, también tienen la parte de publishers. Pero hablaremos de ello otro día. Hoy quiero que hablemos como fuente de tráfico de pago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 Mira, esto es Galaction. ¿Ves aquí está Galaction International Advertising Network? Somos una red de tráfico rentable que ayudamos a nuestros partners en sus negocios. Para los publishers que quieren más de sus sitios, que quieren ganar el máximo con sus sitios, o para los advertisers que quieren encontrar a sus clientes. Nosotros nos vamos a dar de alta hoy como advertiser. Nosotros vamos a comprar. Tráfico, lo vamos a comprar. Es un self-service platform, quiere decir que nadie nos ayuda. Nosotros entramos, investigamos la plataforma, vemos, vemos cómo es por dentro y hacemos nuestra publicidad. También está para publishers, para advertisers, el blog, únete a nosotros, ya sea como advertiser o publisher. Y bueno, esta es la página de presentación, los volúmenes de tráfico por regiones. ¿Ves? Aquí están todas las regiones. Si le no doy clic a esta, ¿ves? Por ejemplo, me pone el tier 1. Y fíjate el CPM, 0.65 en tier 1 y tienen 24 millones de impresiones. En la TAM, 18 millones de impresiones a 0.15. Muy baratito. Y mira, esta parte de África también cuenta como parte de la TAM, tier 3 y a 0.2 el CPM, 9 millones de impresiones. Bueno, aquí ya tú tienes eh, impresiones para dar y vender. En China, en bueno, la parte de Asia, los formatos disponibles, como casi todas, ahora tienen Interstitial, Push. Homepage, page, native, direct link, ojo, esto es súper bueno, direct link, y ya está. No voy a seguir analizando la página, voy a irme directamente a donde dice sign up, as advertiser, no como publisher, como un advertiser, la tenemos aquí ya, y esto lo dejamos tal como está, nos ponen los detalles, puedes ponerlo como empresa, o como individuo, yo te sugiero que empieces como individuo, como freelance, como una persona sola, y ya. email, nombre, apellido, tu password, tu password, Messenger, dale tu for tu contacto favorito, Skype, Telegram, WhatsApp o WeChat. Da igual, no te van a molestar, te aseguro que no te van a molestar. Y luego tu Messenger ID, el país y el promocop si tienes, si no tienes un código promocional, pues nada, no se pone, le das clic a que he leído y acepto y te registras, eso es todo. Tienes que confirmar tu correo, en cuanto confirmes tu correo, estás dentro, ya está, eso es todo. Yo ya estoy, voy a entrar a la cuenta para que veas cómo es por dentro. Mira, este es el Dashboard. Es una cuenta que está nuevecita. Tienen un G-Coins porque ya todo el mundo tiene aquí sus moneditas. Bueno, pues ellos no van a ser menos. Y también tienen sus Galaxy Coins. Atento, aquí vas a entrar con un mínimo de 50 dólares. 50 dólares el mínimo, es de las más bajitas que hay, así que es una buena opción para probar esta red, ves aquí vienen las esta, el dashboard, vienen los datos, evidentemente no hay nada porque está es nueva, es una cuenta absolutamente nueva, estas son las formas de pago, Paxum, WebMoney, Mastercard, Visa, esto salta cada rato, no sé si tienen un bug por ahí, eh, Esas son las estadísticas, ¿Ves? vienen los presets, impresiones aquí no hay nada porque insisto la cuenta es nuevecita campañas también nada el volumen de tráfico es para que veas el volumen que tienen impresiones diarias el modelo es CPM Pop. CPM recomendado por mil impresiones 18.45.1.22 para Estados Unidos está un poco alto pero bueno es muy buen tráfico todo súper super baratito te sale 62 céntimos por cada mil impresiones que es Nada, súper, súper baratito. Tiene distintos formatos. Es el Popunder, Native, Mobile Push, Push Notification, On Page Notification y el Interstitial. Y cada modelo, si lo doy a Native, tiene su propio tipo de, de pago. Ya sea CPC, que es coste por clic, o coste por mil, el CPM. Si yo pongo, por ejemplo, Mobile Push, Interstitial, igual. El único que tiene solo CPM es Popunder. Los demás tienen los dos tipos de modelo, vamos a suponer que yo quiero hacer push notifications en modelo cpc para estados unidos estados unidos y con un cap de 2, en la frecuencia de cada 12 horas, para que salga dos veces, en una plataforma de móviles con android le voy a dar get traffic estimate y me da el tráfico estimado para esto, ves aquí me pone el recomendado y me pone el tráfico recomendado, me pone que el cpc porque yo le he puesto modelo coste por clic, coste por clic, 0.46, 0.46, push notification para Estados Unidos, y me va a dar un volumen diario de 1.317, si uso Android en mobile, con una frecuencia de 12, y un cap de 2 diarios, te da ahí el mínimo, que es 0.001, lo cual es súper, súper baratísimo, y tiene esta parte que a mí me gusta mucho, que son las Creative Templates, le vamos a dar clic a las Creative Templates, y si te fijas, aquí viene on page, push y native. Vienen los modelitos. Tú simplemente tienes que ver el modelo que está funcionando porque eso es lo que está funcionando. Categoría dating, gambling, más dating, dating, store apps, store apps, ¿Ves? viene muy bien. El otro día en mi grupo hablaba de promocionar VPNs. Esta es una buena plataforma para promocionar las VPNs. Si te fijas aquí, vamos a darle, por ejemplo, en on page, y en donde dice Categorías, le vamos a dar Utilities, que es esta O, O. Aquí ya tiene la categoría VPN y Antivirus. Le voy a dar clic, le voy a dar a Search. Y mira lo que me pone. Estos son los modelitos para un On-Page Notification. ¿Ves? Tú simplemente tienes que copiar el modelo y ya lo tienes. Y ya está, súper fácil. Si lo quieres, por ejemplo, en nuestro caso lo queríamos en el grupo, hablamos para. No, no voy a decir más. Esto está en el grupo y en el grupo se queda saben cuál es el geo y saben cómo tienen que buscarlo bueno si es push ves VPNs también fíjate qué bonitas son y sigue ahí el modelo que tiene el icono la imagen y luego los textos la categoría y tú ya simplemente sigues este formato esta plantillita y creas el anuncio en base a estos modelitos que están ahí si lo vean a ti puede haber tal vez en utilities vamos a ver si hay inutilities, ¿ves? Este es otro tipo de cosas, pero puede entrar en la categoría de, de VPNs. Porque mira, do you want to scan out the drivers? ¿Cuál bueno, es más para antivirus que para. Mira, VPNs, VPNs en, en native. Está muy bien, ¿ves? Aquí te lo pone. vpn Está muy bien. Tienes que copiar el modelito y ya está. Evidentemente le pones. Los textos correctos. Y puedes poner las imágenes parecidas. Y ya lo tienes. Eso está muy bien. Vienen los pagos. Y dice que el mínimo de es de 50 dólares. A mí me pone euros. Porque yo estoy en, en Europa. Entonces me pone los euros. Pero bueno. Tú puedes poner dólares también. Vienen códigos promocionales Que a veces ponen. Yo no tengo ninguno. Así Puedes pagar con WebMoney. Visa. Paxum. O Wire Transfer. Lo rellenas y se acabó. Y eso es todo. Simplemente vamos a campañas. Y dentro de campañas, tú simplemente empiezas a hacer tu campaña. Puedes poner un postback, revisar tus campañas o crear campañas. Y luego hay un IP list. Cuando ya tengas aquí los datos suficientes, puedes hacer una lista blanca o una lista negra de sitios que pueden o no darte conversiones. Bueno, hay. las campañas vienen el status. ¿Ves? Todas estas. Yo siempre lo pongo pausadas cuando voy a hacer campañas porque, oye, prefiero revisar antes de echarlas a andar. Vamos a dar a crear. Create para empezar a crear una y aquí me dice importante querido socio galacción es mainstream network mainstream network lo cual quiere decir que no ponen que no aceptan campañas de adulto ni de mislead ni malware ni test support brand my armas drogas alcohol tabaco eso no eh, credit, cuestionarios para credit cards eso tampoco en fin lo normal, lo que la, normalmente has, piden las redes de tráfico, pues aquí lo mismo. Viene el nombre de la campaña, que vamos a ponerle, test es 27, por ejemplo, porque siempre me gusta poner así. El modelo CPM, CPC o CPA, CPM, coste por mil. Tú vas a comprar impresiones, impresiones es lo que vas a comprar. Puedes comprar 10.000 impresiones, 20.000 impresiones, 30.000 impresiones y no tener conversiones. Ojo. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Y luego viene el CPC, coste por clic. Aquí lo que te van a cobrar es el clic que le den a tu anuncio. Da igual si tuvieron que conseguir ese clic con mil impresiones o con 100 mil impresiones. A ti lo que te cobran es el clic. Y luego el CPA, que es el coste por adquisición. Y aquí te van a cobrar más caro porque te van a llevar el lead hasta el punto final, hasta el punto final de la venta. Lo más barato, y para probar es el cpm porque simplemente es coste por mil impresiones si tú ya tienes una publicidad probada no te vayas a cpm vete a cpc al coste por clic e intenta que el coste por clic sea lo más bajo posible y si no bueno pues el cpm para empezar está bien el formato que vas a usar pop under native mobile push push notification on page o intersticial pop under landing súper buena native tienes que tener un formato de blog o de lo que sea para tener este tipo de para usar para sacar el para sacar el máximo del native mobile push up bueno pues son las, las pop-ups que saltan el push notification sabe lo que es el on page notification es como el push pero más grandote y el interstitial es como una modal te salta una ventana modal si tú tienes una buena landing usa el pop under si no bueno pues créate una buena landing y la haces en este caso voy a poner push notification porque es muy común, y mira, te ponen aquí el modelito, este es el push, necesitas este icono, necesitas esta imagen, y un par de textos, ahí, ves, le voy a dar a cerrar, si yo le pongo, por ejemplo, under me dice que el pop no soporta hacer creativos, es decir, aquí no vas a hacer nada, simplemente la landing, si vas a nativo, el formato, aquí va tu, tu título, y aquí el subtítulo, pues aquí tú pones tu imagen, en fin, así una serie de cosas. viene estos tokens que puedes utilizar. Y vienen las plantillas recomendadas. ves Te pone ahí una imagen, el título, la descripción y ya está aquí. O sea, no te dejan solo, puedes hacerlo perfectamente bien. Yo voy a seguir con el Push. ¿Qué plataforma? ¿Mobile o desktop? Aquí no puedes mezclar, tienes que elegir una u otra. Le voy a dar a mobile, vamos a seguir. Y me pide el icono y la imagen. El icono tiene que ser de 80 por 80 y la imagen tiene que ser de 360x139. Ahora mismo no las tengo, así que no me va a dejar seguir adelante. Sin esto no me va a dejar seguir adelante. Pongo el header, pongo el body, elijo las macros si me interesa. Puedo poner un iconito, ves ahí en el primer botón, el enlace y me pone las plantillas recomendadas. Pues este es el formato que tengo que seguir. Le puedo dar a lot more y ver más formatos. Este es muy bonito. Y así yo puedo guiarme en cómo tengo que poner mi anuncio. No me va a dejar seguir adelante porque no tengo las imágenes. Voy a elegir una plantillita. A ver, esta. use ¿Ves? Me pone ya esto. Y esta parte no me la rellena. ¿Ves? Me pone el header. Ya me lo, me lo ha rellenado ella sola. Así que le voy a dar a create. Ahí está. Mira qué bonita es. Y yo no hice nada. Ni siquiera tuve que crear la imagen. Cuando empieza. Cuando acaba. El, el geo. Vamos a poner que sea Estados Unidos. El coste. Coste por mil. mira Ahí me ponen enseguida las gráficas. ¿Cuánto va a ser el coste por mil? Vamos a poner súper baratito. Ahí, por ejemplo, a 11. La fecha, la fecha de terminación. Vamos a poner que sea mañana, simplemente para probar. Lo tenemos, vamos bajando. Viene el targeting, si tienes Wi-Fi y 3G. Si vas a excluir alguna de las, de las versiones de móvil, de, de navegador. Si vas a tener una lista blanca o negra. Eso que te decía antes. ¿Cuánto vas a gastar diario? El mínimo es de 10, así que vamos a ponerle 10. El total de la campaña, el mínimo es 30, vamos a ponerle 30. El enlace, el destino, y aquí yo me voy, por ejemplo, a Latino CPA y elijo la campaña, por ejemplo, promoción campañas LENSA, que es para Estados Unidos. ¿Ves? En Estados Unidos yo tengo todas estas, me pagan más o menos bien, 1.50, 0.40 más el 2%, 1.30, 1.25, 5 en esta y más el 2%. Y vamos a suponer que quiera Lensa. Le voy a dar a Mostrar Banners. Tengo aquí abajo los códigos. Ves, obtener el código del banner. Lo tengo aquí abajo. Lo copio. Control-C. Me voy a Galaxy Coin. Y lo pongo ahí. Y vienen más tokens. Si quiero ponerlos. En este caso no. Le voy a poner Save as Draft. Y ya lo tengo. Y cuando quiera correrlo. Pues ya lo he hecho a andar. Acuérdate que siempre tenemos que poner primero los 50 dólares. Si no, no nos va a ejecutar nada. Esta es para Estados Unidos. Y está muy bien ese trabajo, así que ese formatito no me va a servir. Porque yo he puesto aquí, Ana, Stiping, you have a new message. Eso parece más dating, así que no. En latino nos dan unos modelitos. ¿Ves? Estos son los modelitos para esa campaña en especial. Anuncio y quieres ayudar a la persona a buen salario. Conviértete en enfermero. Este tipo de cosas podemos trasladarlas al inglés y ponerlas aquí y correr nuestra campaña. Ya que tenemos todo, pues oye, vamos a aprovecharlo y cobramos la campaña. Y es así como puedes hacer una campaña con Galaxion. Y en este caso estoy usando un enlace de Latino SPA, Pero tú puedes usar el enlace de cualquier tipo de red que tú quieras. Y trabajar con esta red que está resultando bastante bien. La estamos probando en, en, en mi grupo privado y nos está dando bastante buenos resultados. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta revisión de la red Galaction, que es de tráfico para CPA y ya has visto que también permite para publishers, pero eso no lo hemos visto, eso no lo hemos visto hoy porque simplemente hemos visto cómo comprar tráfico y crear una campaña, en este caso con Latino CPA. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú no tengas que ir buscando por aquí por allá. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí.